¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¿Cuánto se logra cuando el sector privado y el sector público y los sectores sociales se pueden poner de acuerdo? Todos ganamos aquí. Vamos a tener un Valle Ibe más organizado. Vamos a tener un Valle Ibe que se va a poder desarrollar de manera sostenible, que van a poder venir también turistas que no necesariamente van a ocupar los hoteles y van a venir de manera organizada van a venir en una infraestructura correcta y eso es lo que todos tenemos que proteger no solamente los dueños de los hoteles solamente los dueños de los restaurantes y de los otros comercios también la población que se va a beneficiar de eso tenemos que ser celosos todos de proteger porque ya esto que se está construyendo aquí con la colaboración de todos los sectores esto ya es del pueblo de Valladolid y de esa y de esa de la forma en que se mantenga y se desarrolle va a depender también el turismo de esta zona y por tanto la actividad económica de Valladolid que es diversa. Pero aquí están los hoteles llenos. La mayor ocupación que ha tenido el turismo en los últimos dos años ha sido aquí en Bayahibe Romana. Una tasa de ocupación de más de un 85%. Más de 5.250 vuelos llegaron a República Dominicana en el mes de julio con una tasa de ocupación de un 90%. Con el destacamento, es parte del acuerdo, el Ministerio de Turismo va a hacer un aporte de 10 millones de pesos, el sector privado, encabezado por Rafael Blanco, va a, poner, va a conseguir la diferencia y Central Romana va a donar los terrenos para que este tema sea una realidad